Buen día, Tudron, John Connor. Vamos a hacer unas pruebitas aquí. Tenemos el CLLSG-108. Lo que voy a hacer es volarlo sin, sin terminal primero. Vamos a volarlo sin teléfono, lo vamos a calibrar y luego le vamos a, a probar la APP de iOS en, en un iPhone. Que fue lo que les dije en los videos anteriores, así que vamos a hacerlo ahora. Se está empezando a levantar una brisa, por eso me voy apurando, porque ya sé que aquí, como la otra vez que vino viento y estrellé el dron, les dejo aquí el video de que choqué contra aquel pino. El, el, el Mini 2 Así que nada, empiezo ya porque ya estoy sintiendo que se viene viento Empieza a calentar el sol y esto se va moviendo Me alejé del mar pero igualmente Así que nada, tu dron. Vamos a calibrarlo La calibración es muy fácil, la pueden hacer como ya saben O miran en el manual, ¿vale? Eh, calibración de giroscopio Los dos stick para adentro Y después tenemos el botón para hacer la calibración de, del compás Girando el dron. Vamos a encenderlo Espero que se vea todo, porque después, cuando edito, digo la... Vale, ahí está el dron encendido. Encendemos el mando. Este mando se enciende así. Ajá, andás a ver a dónde apunta mi cámara de la cabeza. Ya digo que vamos a volar sin, eh, sin terminal ahora. Y luego vamos a volar con un iPhone. Una batería así. Ahí ven las lucecitas. Eh, vamos a calibrar así... Hay una forma de, de ligar el, el mando y el dron, que es esta. Ahí se encendieron todas las luces. Tenemos el botón de aquí. Hay que girar el dron. Uno, dos, tres. Ahí se paró. Lo levantamos. Uno, dos, tres. Se supone que está calibrado, ¿vale? Vamos a ver si podemos volar así Sin necesidad de, de terminal Porque mucha gente se hace con este dron y no tiene terminal Así que nada, vamos a probarlo No puedo grabar vídeo porque no tengo dónde Este dron no tiene para micro SD Lo único que va a hacer es practicar, volar y, y ver cómo se comporta Hay un palito aquí que no me gusta, vamos a quitarlo el, pa El palito no tiene la culpa, pero está muy cerca de donde estamos circulando, ahí Hinojo, me dejó un olor en la mano de la gran puta Miramos que no haya cables, que no haya nada que moleste vamos a probar este dron, que es espectacular Así vuela sin terminal, ¿vale? No tengo ningún terminal conectado, o sea que no tengo información Ténganlo a la vista, no exagerar, ¿Vale? Recuerden que por hacerme loco acá me estrellé. Se comporta perfectamente. Tengan todo bien calculado, por favor. Recuerden cuando el dron va derecha es derecha, izquierda es izquierda, pero cuando viene varía, que cuando están en una situación de emergencia a todos nos pasa que nos estrellamos por lo mismo, porque equivocamos el derecha a izquierda del dron. Va perfecto como ven, se puede volar perfectamente sin terminal. Esto no pasa con otros drones más caros, es la ventaja de este, por eso yo recomiendo tanto este. Ayer un suscriptor se lo pidió por, por los enlaces de mi canal y la verdad que le va a servir a los que compran el primer dron para entrenar, a los que tienen otros drones más caros y quieren tener uno para, para jugar. Ya ven que esto va perfecto. Vamos a alejarlo un poquito. Igual en la grabación no se ve, o sea que no tiene mucho sentido. Eso que dicen, que alcance tiene, que no sé qué. Acá lo importante es que, que, no te, que no tenga lag. Lo voy a frenar, por ejemplo, aquí encima mío. Vale, porque he probado otros dones. Por ejemplo, el K1 era un desastre. La frenada del K1... Tengo un video por ahí que casi me choca una cámara Lo freno y bueno Tenemos que ir viendo las luces de atrás de la batería Porque al no tener parámetros en el terminal Ven que la batería está llena Lo dejo ahí, se desplaza un poquito Pero ahí se queda quieto Vamos a ver cómo está el tema de, de estabilidad Tiene sensor óptico Lee el suelo. No sé si funciona el sensor óptico, pero ahí va. Se comporta perfectamente. A ver, lateral, por ejemplo, ahí. También mantiene la altitud. Que es una cosa importante porque estos drones suelen bajar a hacer un descenso. Y a veces los descensos son bastante bruscos. Entonces bueno, saber que este va muy bien. Aquí está la velocidad al 50%. Pero bueno, ya lo que quería ver lo vimos. Así que lo que voy a hacer es instalar un iOS y, y hacer una grabación con, con iPhone. Se puede bajar en la mano. Bueno, no es recomendable hacer esas cosas. Esto es por la calibración que tira un poco a, a la derecha. Lo vamos a coger. Y lo apagamos. Perfecto. Como verán tiene un montón de batería, o sea que la voy a aprovechar. Y ahora lo que hago es apagarlo para que no esté consumiendo batería. Porque estas baterías si bien son buenas no es necesario estar, estar gastándole batería al santo botón. Y ahora voy a preparar el IOS. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta al momento de poner los terminales en los mandos de los drones es que no se aprieten los botones Me ha pasado, lo digo por experiencia, muchas veces que se quedan presionados los botones y no hay forma Entonces eh, te genera un conflicto porque claro, se está apretando el volumen, o no se está apretando algo y la cosa no va bien Entonces lo que vamos a hacer es Poner el terminal aquí Tratando de que no se aprieten los botones Lo que va a ser bastante difícil Vamos a ver cómo lo hago Vamos a ver si aquí Un poco lateral A ver si se puede, si no le tengo que sacar la carcasa eh, Ahí se están apretando los botones, ¿eh? imposible Vamos a ver, le voy a sacar el protector no, okay. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? se me Vamos a no no que no no no que no no que no no que no no no no no no no no no no no que no no no no que no no no no no no lo no no dice no que no no no no Bueno, los, los parámetros veo perfectamente lo que está sucediendo aquí en la pantalla. Este es un método espantoso de de volar un dron, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a darle, por ejemplo, a grabar Ahí vamos grabando el video Como vieron, no lo volví a calibrar Estoy grabando un video que lo que hace es enviarlo a... Al terminal Va un poquito a saltos, normal no tiene gimbal, lo bajo Hay un poquitín de viento No es la gran estabilidad como están viendo Pero puedo ver las imágenes, la verdad que se ve súper bien Se ve súper bien, lo voy a tirar hacia allá Voy a tirar hacia un lugar sin, sin gente por ahí. Lo bueno de este drone es que se distingue muy bien en el cielo, cosa que, que otros no, inclusive los más caros. No los veo, este se ve perfecto al ser naranja. Está a 50% de velocidad, la batería bien, 17 satélites. Lo vamos a ir llevando para los que dicen cuántos metros y eso y lo otro Bueno, ahí lo van viendo Voy a cortar el video de la cabeza Obviamente tiene unos movimientos muy fuertes Tanto para ir o venir Pero bueno, en general va muy bien Se conectó, pero hay que esperar que se conecte el mando. Ahí. Tal que así. Y vamos a hacer las pruebas ahora con la batería. Ya tiene la batería cargada, 14 satélites. Eh, todo en orden. Vamos a grabar vídeo. Se está grabando vídeo y aparte se está grabando la pantalla. Esto carga muchísimo el terminal porque le pide un montón de... De energía, de electrónica Tiene que estar funcionando la caché, la RAM, todo Entonces, bueno Vamos a ver cómo va tan, tan, tan. Tenemos esto Está todo en orden, 14 satélites vamos. vamos a ver dado que no tengo donde apoyar el teléfono no lo quiero meter aquí porque si no ya sé lo que va a pasar va perfectamente vamos a aumentar la velocidad aquí desde el terminal le ponemos 100% a ver el zoom sube excelentemente le voy a mandar para el camino aquel a ver qué pasa va perfectamente ya les digo estoy grabando y grabando la pantalla además de grabando lo del dron este dron no tiene micro sd entonces lo que hace es enviar la señal al, al terminal La verdad que va muy bien Seguimos probando Va perfecto Vamos a hacer un corte de vídeo vamos a sacar una foto Ahí la está transfiriendo Esto en los Android se me bloqueaba Ha ido perfecto Y me parece que me paso a iPhone Perfecto Cycle A ver qué hace. Va a ser un círculo alrededor mío. Hace un eje y hace un círculo. Lo cancelamos. La batería empieza a bajar Pero bueno, tenemos bastante tiempo No es que hay poco tiempo Es un dron que tiene bastante tiempo de batería Vamos a hacer una fotito aquí A ver si me ve Se está yendo un poco solo Como ven yo no lo toco y se va un poquito Pero bueno, vamos a ver la foto Ahí se la foto Es brutal, ¿eh? la verdad Vamos a ver a dónde vuelve Lo último, retorno a casa Voy a presionar que vuelva Vale, aquí Ahí empieza a procesarlo Va a buscar el punto de origen Ya lo tiene, no demoró nada Esto es lo que está demorando y viene hacia aquí lo tengo encima mío Para los que dudan Lo corto Cancel go home porque lo tengo encima cámara de dron, tu dron. lo que tengo para decir que se ha comportado mucho mejor eh, con, con el sistema iOS, ¿vale? Mucho mejor. Eh, puede ser los terminales, tendré que probar Samsung, tendré que probar Sony, tendré que probar otras marcas de, de móviles. En este momento, todos los xiaomi que he probado y ahora el iPhone, han, ha ido mucho mejor el iPhone. Así que bueno, espero que, que les sea útil toda la información Y a la gente que está comprando este drone, la verdad Yo sigo, do, sigo haciendo pruebas y sigo diciendo que de los drones baratos es el mejor Porque no, no hay otro igual a este Sigue siendo el mejor, así que nada, tu dron, Ya nos vemos en los otros videos Y monetizamos gente, así que muchas gracias Estoy haciendo todos los trámites con Google y, y a seguir moviendo, a seguir metiendo material. Y bueno, a Radio X, a Baby Chop, voy a dejar los enlaces al músico de Piaggi, a Basset, el diseñador, a los canales que han ayudado, eh, l -Technique. Leo siempre me está, me está contestando y ayudando, Willy Fox. Siempre atendiéndome, ya saben que yo tengo un humor medio pesado que no a todo el mundo le agrada Igualmente me contestan porque me conocen y me entienden Entonces bueno, vamos a ir eh, haciendo otro tipo de videos también y probando otro tipo de cosas Seguimos con cámaras, drones, teléfonos y vendrá mucho más Ya vienen cámaras de seguridad, viene otro tipo de material electrónico Y vamos a ir haciendo todo lo que hay que hacer Viene un avión, este es un lugar bastante bueno para volar aviones porque si tengo algún problema lo puedo bajar y hay un poco de verde Que en la zona mía el problema que hay es que no hay verde Entonces eh, la otra vez se me cayó por ejemplo el Mini 2 y cayó en las piedras Tuve que cambiar dos hélices, la saqué barata, pero nada, tu drone Bueno, me puse a hablar como un boludo, así que les voy a hacer el, el audio en off. Eh, las sensaciones buenísimas. Ningún corte, ningún problema. La transferencia de datos al iPhone brutal. Las imágenes, una claridad increíble. El efecto gelatinoso para los más... Eh, para los más jodidos. Eh, es así. Es una cámara barata, es un dron barato. Los drones están carísimos. He visto drones que han salido hace un año. De gama baja y están casi en 200 y pico de euros, lo cual es un disparate. 180 euros, 230 euros según la página. Y, y bueno, me parece bastante disparatado. A mí me da buenas sensaciones. Estoy grabando con la cámara del dron en este momento. Como si fuera una GoPro en la mano, tengo el dron en la mano. El SG-108 de CLL cedido por eh, RC going Así que nada, ya saben que este dron se puede utilizar, se puede practicar, se puede eh, para iniciación o para entrenamiento. A mí este dron me sirve para el entrenamiento. El otro día por hacerme el loquito FPV estrellé un Mavic Mini 2. Entonces, bueno, hay que poner en la balanza eh, los costes, los riesgos y lo que hacemos. ¿no? Podemos tener un dron de gama baja para darle caña. Y si tenemos un accidente, no lagrimear tanto como si destrozamos un dron de 600, 700 euros o más. Ahora están todos destrozando los, los DJI FPV. Casi todos los youtubers los están destrozando. He visto cantidad. Se los han enviado hace una semana y ya los tienen destruidos. Y bueno, entonces un dron barato para entrenar. Y una vez que estamos entrenados y tenemos cantidad de cosas claras, que lo fundamental es lo que digo: que cuando el dron va es derecha izquierda y cuando vuelve es izquierda derecha. Y el tema de las altitudes, cuando tenemos una situación de emergencia, que es donde nos estrellamos, chocamos, le damos un o nos damos contra el suelo. Sobre todo en una gran. Mmm, la gran mayoría de drones, cuando el dron va a. A medio metro del suelo termina dándose contra el suelo porque en algún momento hace un descenso brusco, sobre todo con los frenados. Así que cuidado, tu drone.